Si es este mi nena Bajo las estrellas No dejamos llevar, bebé Si no funcionamos Lo intentamos otra vez eh, Llámame, eh, Una y otra vez eh, Quiero tenerte eh, Para siempre, baby Este estilo que te carga shorty Mira como model en la story Lo hacemos cabrón como como siempre lo hacemos en el paré eh. Cambiemos de planes eh. Mi corazón partido por ti Siendo sincero, buscando un remedio Ningún tratamiento Si usted es mi nena Bajo las estrellas No dejamos llevar, bebé Si no funcionamos, la intentamos otra vez eh. Llámame Siéntete mi nena, bajo las estrellas. Nos dejamos llevar bebé. Si no funcionamos, lo intentamos otra vez. Siéntete mi nena, bajo las estrellas. Nos dejamos llevar bebé. Si no funcionamos, lo intentamos otra vez. ¿Dámelo?